Hola, hola, buenas a todos, aquí Somar comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con nuestra campaña, los caballeros de Caledor, con Imrik, nos estamos defendiendo del caos, llevamos una guerra muy dura, estamos perdiendo territorios en el sur, porque nos están atacando los elfos oscuros, vale, estamos perdiendo territorios en nuestra zona o nuestra provincia principal, que nos está barriendo el caos. Y luego estamos tratando de defendernos. Tal y como podemos. De los ataques de las idas y venidas del caos. Tenemos dos ejércitos más o menos fuertes. El de Imrik. Este que tenemos aquí los dragones. Y eh, este de aquí en la zona norte. Que este nos servirá para frenar esta oleada. Ahora bien, nuestro objetivo es llegar aquí. Y con Casabar, El último ejército que sacamos del Imperio del Fuego. Y el... Bueno, y, y, y mismo, reventar todo esto Vale, vamos a ver cómo podemos llegar a eso La torre dorada, ¿no? Nos vamos a gastar dinero en reparar esto Ya lo dijimos, así que nos queda pasar turno De acuerdo En vagar, vale, vamos a Como tampoco nos apremia mucho El hecho de Ahorrar, vamos a gastarlo aquí Y listo, por lo menos invertimos un poquito a largo plazo Que podamos continuar Generando ingresos, vale Veremos, pasamos turno y a ver cómo está la cosa. No podemos hacer mucho más. Ya estaban todos los movimientos listos. Vale, Tlaqua, Nagarón. Nos van a atacar, Hagagref. Sí, ahora debería venir por aquí. Dark Darkblade que llega, efectivamente. Simulamos y perdemos. Ok. Vale, sí, no, y él va a venir a conquistarlo todo y ya está. Uh, Podríamos ir uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, creo, creo que te lo voy a contestar Podemos sacar el águila para que vaya a chocar directamente contra los cañones Y que haga una carga por lo menos rentable y ya está Y el resto veremos cómo lo paramos Pero nos van a pasar por encima cosa mala Vale, vamos a tratar de luchar Perderemos el asentamiento pero crearemos bajas ¿Cómo crearemos? Haremos bajas. ¡Uh! Vale, perfecto. Tenemos muralla. Mucho mejor. Mucho mejor. Me gusta. Para encima tenemos a la guardia del mar del Lózer que nos ayudará con con esos arcos desde la muralla. Luego cuando ellos suban o traten de subir, cambiamos directamente a, a cuerpo a cuerpo y a baño. Vale, ¿qué más? Nada, con la, la caballería la desplegaremos por fuera y trataremos de hacer daños y ya está. No, creo que no vale la pena sacarla... O, o um, desplegarla dentro de los muros La sacamos por fuera que tenga movilidad Entretenemos a las unidades y ya está Desplegaremos a lo ancho de toda la muralla Y así podemos activar todas las torres Para que vayan disparando Además, Si no me equivoco están mejoradas estas torres hey, Y el otro ejército Ah vale vendrá por aquí detrás Ok Te lo compro Aquí la guardia del mar de Lothurn en, en la muralla, bien puestos, eso es Vale, aquí una de arcos Sí, para activar esta torre, me gusta Además, el águila aquí Vale, vamos a coger ¡Uy! Yus. aquí ¿Por qué se han puesto ahí? Vale Me quedo esto por la puerta, esto por aquí Esto lo voy a sacar Ah, no lo puedo desplegar aquí Vale, lo desplegamos aquí el noble lo metemos aquí detrás tranquilamente Vale, y los guardianes de Lirion No podemos invocarlos por aquí No, no, no, no No No hay despliegue que valga fuera de las murallas Vale, pues los invocamos aquí dentro Que disparen a lo que surja Y ya está Vale, iniciamos la batalla Opa. Vale, vamos volando con eso y ya está. Vale, vamos a plantarnos aquí. Vamos a subir a la muralla por aquí, si es posible. Vale, perfecto. Vale, vamos a traernos a la gente aquí arriba. Aquí podemos subir, vale, sí. Aquí podemos subir. Sí, vale, me gusta. Vale, vale, vale, vale, vale. No van a venir. Vale, podemos. Vale, sí, sí, eso es, eso es. Hace daño, hace daño, hace daño, hace daño. Esto se está movilizando todos, sí. Vale, no tenemos más. Buah, menuda defensa heroica se viene. Vale, es una buena carga. Salimos. Salimos. Corre, corre, corre, corre, corre, pajarito. Nada, no pudo salir. F. Bueno, deshabilitamos el cañón durante un poco. Nos ha quedado el otro cañón que sigue haciéndonos daño. Eso nos va a doler bastante. Uh, ¿por qué disparan ahí? Venga, lucha como se pueda. Vale, cuerpo a cuerpo aquí, ah, pero nos van a reventar. Ya nos suben por toda la muralla y poco podemos hacer contra eso. Bueno. Las, bajan, las bajas que se puedan y ya está. No nos calentemos tampoco. ¿La Guardia del Mar del ¿Por qué no dispara? Vale, vale, eso es. Claro, es que todas estas unidades recorazadas aguantan muchísimo daño. Vale, Yus, vale, ya han entrado. Vale, no, de hecho, vamos a bajar con la guardia del mar del Ocer para que entre cuerpo a cuerpo. Vale, los guardias de Lirion ahí haciendo daño. Vamos a meter los arqueros aquí para que hagan daño hacia adentro. Aquí, ¿qué tal vamos? Nada, aquí hemos perdido bastante. Nada, nada, no hay mucho, no queda mucho que hacer. Se acabó, fue bonito mientras duró Hicimos daño Que era entre comillas lo importante Esto continúa disparando Vale, esto sí No entiendo como los lanzabirotes No han reventado esto, tío Vale, nada, no, no, no Perdemos las unidades y se acabó Vale, que entren cuerpo a cuerpo y ya está Deberían reventarnos, la verdad Vale, bueno Carga más o menos decente Ellos van perdiendo vida el ataque no está mal, pero claro, nos han entrado por todo este lado de la muralla y ya está, no tenemos nada que hacer. Vale, matamos a los Trolls, sí, sí. Estáis con cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿Activados? Sí, sí, vale. Claro, la Guardia del Mar de Óther combate con... Ah, vale, con la, con la lanza y el escudo. Qué, qué triste que triste que estas. Que los lanzabritos estos no hayan sido capaces de reventar fuertemente los. Los. Es que no se ven ni que disparen, tío. Ahora ahí vienen. Nah, bueno, derrota decisiva. No íbamos a hacer mucho más, tampoco. Dura derrota. No nos hemos quitado nada de medio, una de caballería y ya está. Sí, básicamente. Bueno. La defensa buena o la defensa importante fue la, fue, la anterior, fue la anterior. Ahora eran los restos contra su ejercitazo. Es que no tenemos nada, tío. Que no tengamos nada de. Bueno, son elfos, ¿no? Pero que no tengamos pólvora para reventar el caos con esa penetración de armadura. Pues, sí, tenemos otras armas, como por ejemplo, podemos utilizar. Los Leones Blancos. Los maestros de la espada que no tenemos aún. Magos o Superbestia, rollo, dragones y cosas así, pero. Que no tengamos. Es que es tan cómodo tener atronadores para reventar la armadura. Ah, o sea, digo atronadores porque está muy acostumbrado a usar los enanos. Y aquí en la taberna, pues eso, la campaña que tuvimos ya de Total War Warhammer 1 jugando con los enanos fue. Nah, otro rollo. La verdad es que so son ejércitos totalmente distintos. Vale, ok, derrotan, nos arrasan y se mueven. ¿A dónde se movilizan? No lo sabemos. Vale, clan Scaven está tratando de hacer cosas Vale, nos asedian casa barra. Dios, vale Ay, solo nos atacan con esto Solo nos atacan los Skavens, el caos no apoya Fua, es que teniendo Toda esta cantidad de dragones, los leones blancos Los maestros de la espada Tal cantidad de arqueros Tal cantidad de, de Caballería Vamos a jugarla ¿O es que no sé jugarla o autorresolverla. Vamos a disfrutarla, vamos a disfrutarla Que teniendo los... ¿Cuántos son? Tres y dos, son cinco dragones Y encima toda la muralla que tenemos bueno, esto tiene que ser el destrozo máximo Es que no van a poder, no van a poder Con toda la cantidad de arcos y gente que tenemos Deberíamos pasar por encima de ellos Bueno, veremos cómo será. da Ahora nos organizamos, porque organizar todo este ejército Cuidado, ¿eh? Cuidado Nah, vamos a salir ahí los dragones a reventarlo todo y ya está. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. Importante. Bueno, los que creo recordar que tampoco tienen mucha armadura. Mira, mira, qué bonito, qué preciosidad tú. Vale, ¿dónde está esto? Aquí detrás, macho. No, ni se ve. Llega a disparar. No, tiene un rango muy corto, muy cerrado. Aquí está bien. ¡Uh! Estas dos torres... Cuidado, ¿eh? Vale, como seguramente venga con las torres de cara... Vamos a ponerle... Eso es, el proyectil gordo. Vale, además, vamos a sacar los dragones en el grupo 1. Vamos a meterlos todos aquí en la zona trasera. ¿Qué cono tiene esta torre? No lo podemos ver... Vale. Vale, esta zona me gusta. Está bien guarnecida. Esta también... Vale, y no podemos aprovechar con nadie esto Vamos a meter aquí, sí, esos leones blancos Vale, la caballería la vamos a dejar aislada en el grupo 9, por ejemplo Por tenerla controlada Esto lo vamos a meter en el grupo 2 porque seguramente lo utilizaremos mucho Y esto va a ser la puerta 1 en el 3 Estos señores aquí en el 4 Y toda esta puerta en el grupo 5 Perfecto Vale Vale, vamos a dejar a esta gente en el 6 Así lo tenemos un poquito más a mano Vale, perfecto Iniciamos batalla Vale, grupo 1 Todos los dragones, para allá Mira, vamos a pasar por encima de esto Vamos a meter Llamarada aquí Tú Llamarada aquí Tú Aquí Llamarada aquí Ahora El grupo 2 Vamos a disparar aquí. Vale. ¿Tiene objetivo? Por el momento no. Perfecto. Vale, pues vamos a hacer que caigan ya aquí. Vamos a meter llamarada aquí. Llamarada aquí. Y vamos limpiando. ¡Uh! ¡Qué bien! Vale. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Me, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien esos dragones. Muy bien esos dragones. Vale. si Ya hemos metido eso. Uno aquí a la catapulta. Otro donde. Aquí a los corredores. Vale. me carga y nos vamos. Vamos a entrar a debilitar un poquito esto de aquí. ¿Vale? O así. Mismo, mismo, mismo, mismo. Está bien, está bien, está bien. Vale. nada, no pueden con nosotros. Solo los dragones ya tienen una defensa formidable. Vamos a perder un dragón. ¡No! ¡Niño! Vuela. Sal de ahí. Te necesitamos vivo. Levanta el vuelo. Mierda. Bueno, primera baja. Supongo que está bien. Eh, eh, eh, eh. Vale, vamos a abrir el juego aquí contra esta combinación. Vale, vosotros aquí, vosotros aquí, este noble que entre aquí, vosotros aquí, vale, entrar cuerpo a cuerpo, vale, vale, vamos a colapsar bien donde tenemos que colapsar y listo. Ok, nos vamos a traer dragones, este que vuelva aquí, perfecto. Vamos a meter fuego aquí, en todas direcciones. Este que apoya aquí, venga. ¿Qué otro dragón tenemos? Este está libre, sí, vamos a traerlo para acá, hacia esta zona, que dispare aquí, sí. Vale, vamos a meter fuego ahí, vale, venga ya, deberíamos estar limpiando eso, uy, uy, uy, uy, uy. ¿por qué esto?, ¿por qué esto?, ¿porque no tienen un disparo claro?, es posible, Vale Vamos a recuperar Y a limpiar bajas uh, Vale La guardia del mar del en Cuerpo a cuerpo Y aquí Ok Estos maestros de la espada Bueno Aquí ya tardáis Claro Venga Este señor Vamos a subirlo a la muralla Como Dios manda Vale Vamos a traernos esto de vuelta Aquí Muy bien ¿Qué otro dragón nos falta? Ninguno parece no, ya tenemos los cuatro en movimiento ¿Tú dónde estás, hijo mío? Venga Acaba de rematar a esta gente Vale, vale, vale, vale Aquí, a su señor A su señor A su señor No, aunque sea victoria No hemos acabado esto Vale eh, Tú, ven aquí meter una llamarada Vale Vale, vale Bueno, va, carga, carga Acaba de... De cargar una llamarada efectiva Vale, otra llamada efectiva. Dime que lo pillas. Dale, dale, dale, de que se marche. No, nah, no lo matamos. Vale. vamos? No, no vamos a llegar. La carga a lo mejor le hace bastante daño, pero... Nah. Se libró. Uy, uh, esta de lanceros y este regalo. Hombre, no le voy a decir que no Es raro porque a lo mejor era Un ejército demasiado grande Para este asedio Y no No ha llegado O sea, con no ha llegado me refiero a No, no le ha dado tiempo a entrar A todo el ejército Bueno Un regalito ¿Dónde está ese estandarte De, de acechadores? No lo sé Vale, bueno. Bajas gratis. Nah, no puedo nosotros. Maravilloso. Hemos perdido un dragón. Un... Las únicas bajas que tenemos que lamentar. Pero bueno, aparte de eso, todo correcto. Lo reventamos. Sí. Venga, que caiga ese batallón. Y cerramos batalla. Las escaleras de enemigos se han acoplado a nuestras murallas. Oh, what? Y ese boom? ¿Dónde? Vale, ok. ¡Victoria! Esta es la que tenemos que lamentar, el dragón solar. La verdad es que gestionar todos los dragones a la vez en todos lados se me ha hecho un poco bola, pero bueno, lo hemos podido sacar adelante. El lanzapirote se ha quedado también un poquito ahí atravesado, porque ahí lo hemos puesto a disparar a la torre. Creo que ha disparado un par de veces, pero luego ya he dicho, uy, uy, uy, uy, estamos muy cerca, la muralla no da, vamos a movernos y era como no, ¿a dónde vais? Pero bueno, de hecho, luego lo he ignorado, o sea, lo he movido, lo he colocado y no sé si disparaba a alguien, no lo sé. Bueno, lo dicho. Los hemos plateados no nos han hecho falta... Nada. No, Ahora el problema vendrá con el, con el caos. Yo tenía miedo, yo tenía miedo de que nos entraran los dos ejércitos a la vez, porque eso iba a ser una locura, pero una absoluta locura. Por lo menos, si vienen de uno en uno, teniendo en cuenta la guarnición y el tamaño de las murallas, perfecto. Que tampoco es envolvente, que es un muro plano, recto. No, no deberíamos tener problema alguno. 1500 para los ingresos. Bien, un 10% de restablecimiento. Y un estandarte que nos ha salido por ahí. Vale, asaltar guarnición hostil. Nada nuevo. Nada nuevo. 1300 de saqueo. El Drill ha muerto en combate. Causa terror. Uh, causa terror y causa miedo. Vale, población feliz. Orden público en general. Me gusta. Casabar. Se ha completado la muralla y tenemos la Ciudadela a nivel 5 de calle. Esto es maravilloso. Vale, nos hemos gastado literalmente todos los dineros, pero es un gasto que vale la pena. Ahora bien, andando no llegamos a colapsar contra este ejército. Creo que si sí, llegamos a apoyar. Vamos a entrar... Hombre, si es solo contra las ratas, deberíamos poder sin problema. No llegamos, es una lástima. Sí, vale, pues nada, esto lo simulamos. Vale, vamos a meterlo esto: un dragón que esté completo. Buah, este dragón es una locura, ya. Vale, nada, simulamos. Pasamos por encima de las ratas, perfecto. Trabajos forzados: Sí, 3000 de botín, me gusta. Me gusta, me gusta. Porque hemos tomado la iniciativa, clanes Caben destruido. Vale, aquí nos sube este señor Vale, vamos a ponerle Vamos a acabar de ponerle aquí el, La defensa cuerpo a cuerpo, perfecto Aquí nos sube El héroe uh, Que tenemos Haz de los cielos Vale, mejorando Ahí, ahí, mejorando, uh, tenemos muchísimos Más puntos que asignarle Vale Este, carros, leones y príncipes, dragón Lirion. Jefe de milicias. Lancerios, guarda, platea, exploradores, arqueros y guardia del mar de Lothar. Vale, vamos a meter... Sí, vamos a meter esto por aquí. Vale, perfecto. Me gusta. Vamos a reunirnos de nuevo en Casabar. Y vamos a volver a reclutar aquí... Dragoncitos. Para este señor. Bueno, no sé si ponerle dragones. Sí. No, no, voy a ahorrar. De hecho, voy a reclutarle para el ejército de Imrik. Para intercambiar. Vale, vale, vale, vale. Me gusta. Voy a cogerle lanceros. Voy a reclutarle lanceros. Un, dos y tres lanceros a Imrik. Ah, no. El detalle cómo está. ¿Qué le voy a pasar? ¿Qué me voy a traer de Imrik para meter aquí dragones? Vale, voy a traerme un par de lanceros y un par de, de arcos y le doy a Imrik los dragones vale me gusta de hecho voy a quitar aquí los esto y voy a meter los dragones uh, espérate, en la zona norte podemos reclutar, nos da tiempo a este hombre lo tenemos que mover hacia aquí vale, vamos a ubicarnos en Kemri Kenry necesita mejoras Por 3600 Podríamos mejorarlo Pero Aquí tenemos Una mejora Que va a ser Vale Vamos a meter Liderazgo en área Me gusta Ah no Este liderazgo es solo para él Error Fallo Ok No pasa nada Ah ah ah, ah. Influencia La verdad me da un poquito igual Vamos a poner Reponer tropas Y vamos a reclutar un buen ejército este señor, eh Vale, vamos a reclutar un poquito más de caballería Para acabar de hacer el apoyo Y ya está Vale Fuentes de la vida eterna No, pero en Karagard Vale, la plaza Por el orden público y los ingresos generados Tampoco me llama mucho Podemos Reconstruir alguna zona Torre dorada es nuestra Vale, pues vamos a reconstruir la torre dorada Opa Vale, aquí y aquí, el templo de las calaveras, vale, vamos a sacar aquí, para ir reclutando. Eh, sí, porque esto simplemente es el reclutamiento y ya está, de la caballería. Vale, vamos a reclutar aquí. Opa. El campamento de milicias para ir montando aquí a lo mejor un, un ejército lo más pronto posible y ya está. Claros de Largo Sol está derrotado, perdido. Uh, vale. Ok, bueno, veremos cómo nos movilizamos. De momento este ejército lo vamos a aguantar aquí. Y Rick lo vamos a dejar aquí para luego atacar a este ejercitazo de aquí. ¿Podemos reclutar...? No, ni nobles, ni magos, ni nada. Vale. ¡Oh, hemos perdido el archivo! Ah, no, lo tenemos. Vale. El repositorio arcano sería muy interesante ponerlo dentro de poco. Vamos a agarrar en los próximos turnos para poder tenerlo. De acuerdo. Fin de turno. Siguiente. Y vamos a ver qué movimientos hay para poder ubicarnos en el mapa ahora. Bien, bien, bien, bien. Ya casi, casi, casi tenemos derrotados el, uh, derrotado al caos. Me gusta. Me gusta. Luego nos daremos de palos contra los elfos oscuros. Que yo creo que con todos los dragones que tenemos... Vale, pues nada. Otro asentamiento que vamos a perder. Autoresolución. No podemos. Este ejército es muy tocho para luchar contra ellos con un ejército normal de un asentamiento. Claro, ahora el problema que tenemos es que hemos perdido muchísimo... ¡Uh! Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Se nos viene... Batallón. Luchamos contra el, con el ejército de Imbri contra... El ejército del caos. Vale, vamos a ver. Así, haciendo un análisis rápido. Los arqueros. Vamos a focusear aquí. Esto creo que no tiene escamas. Bueno, piel escamosa. Tienen veneno. Eso es un problemilla. Pero bueno, nos tenemos que limpiar. Tanto los engendros. Como los trolls. Como este gigante del caos. Antes de que nos lleguen a contactar con la línea. Después de eso. El, los yermos plateados. A ver si podemos pegar la vuelta. O, o contestar a su propia caballería. Y... El, el dragón tiene que limpiar las masas Y ir a por A por el Bueno, la catapulta El cañón infernal Bien, el noble Bueno, esa es una tarea que le podemos dejar al noble Que al fin y al cabo con el águila es capaz de llegar hasta allí Y con Imrik y con la maga eh, Apoyar en la, en la zona De la, de la batalla en la, en la primera línea Y ya está, como bueno, la maga siempre hace una buena función Con el, en el fuego y demás Vale no, yo creo que son suficientes 24. Está muy bien para comenzar la batalla. Vale, lo de siempre. Uf. Vale, nosotros vamos a empezar aquí, anchos. Vale. En una buena línea, pero separados. Para que no nos afecten los proyectiles de su artillería. Ahora, colocamos... Los arcos en los huecos, a ser posible. Como siempre nos falta uno, pero bueno, más o menos separados y anchos. Perfecto. Vale, esto es un segundo grupo. No, cuerpo a cuerpo no. Vaya, muy bueno. Un misclick importante. Vale. Imrik en el 3, aquí, aquí vale el, el noble lo vamos a meter en este lado vamos a ubicar aquí a los yermos plateados el dragón también aquí en esta zona más o menos central uh, vale, y los leones blancos aquí en la zona de atrás como siempre uh, vamos a meter esto en el 3 y vamos a juntar a Imrik en el 4 junto a la maga que al fin y al cabo ha tenido más o menos los accesos claros Vale, perfecto. Ok, vamos a ubicar aquí los yelmos plateados. Vamos a ir moviendo ya a la maga a Imric y al al noble que acceda a la zona de atrás. Perfecto. Imric, una descarga importante. donde ah, Aquí me gusta. Vamos a darle un poquito de tiempo. Vale, aquí que parece que está recontando sus... vale un fuego aquí, la maga, la calavera, aquí de esta forma, perfecto, vamos a limpiar mucho con eso, me gusta, además vamos a invocar esto aquí, muy bien, vale, Inric un poco de movimiento, la maga vamos a moverla, aquí una buena tormenta ígnea, además, la llamarada, sí, perfecto Ahora nos ubicamos aquí en la zona de atrás Para meter este buco aquí Nuestro dragón lunar Que meta fuego Vamos a tratar de hacer que todos nuestros arcos disparen ahí Maravilloso ¡Uh! Los hierros plateados nos hemos olvidado Vale, vale, vale, acudimos aquí, importante El noble Aquí, vale Vale, vale, vale, cargad, cargad, cargad, cargad, cargad, cargad. Hay que chocar, hay que chocar, hay que chocar. Vale, los leones blancos aquí. Todos, colapsamos ahí. Muy bien. Vale. Vale, vale. ¿Dónde podemos chocar con, Im con, con el dragón para tener ventaja nosotros? Vale, muy bien. Aquí me gusta. Vamos a viajar aquí. El cuerno, sí. Vale. Vale Uf, las caballerías, tú El noble, vamos a traerlo de vuelta Es importante Vale, Imrik se ha cargado al otro héroe Perfecto Vamos a bajarlo cuerpo a cuerpo Y que reviente lo que queda Maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso maravilloso. Vale, uf, nos hace falta aquí un poquito de cobertura, la verdad Vale, armas ígneas aquí Oh, qué bien, qué bien, qué bien Esto es perfecto Vale, vamos a bajar a la mano cuerpo a cuerpo En este lado un poco de cobertura aquí, ¿no? Venga, Enric, el cuerno, que todo el mundo tenga miedo. Vale. Vale, bien el noble ahí apoyando. Muy bien. Vale, la unidad sin unidad normal. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vale, vale, y me aquí, eso está bien, vale, esto está bien también, la maga, vamos a hacer que se ponga la armadura ella misma, perfecto, está perdiendo un poquito el liderazgo, vale, vamos a hacer que vuele y la sacamos de ahí del meollo y ya está, vamos a tirar además la llamarada aquí Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Vale, vamos a hacer volar esto también. Además, ya que estamos así, eso está volando ahí, eso es. Venga, venga, vuela, vuela, hijo mío. Bien, buenas llamaradas, son muy buenas llamaradas. Vale. ¿Eh? Vale, vale, vale Pierden muchísimo más ellos que nosotros Perfecto Perfecto, perfecto Y nos la armadura Un poquito de liderazgo El cuerno de nuevo Perfecto Bien Y derrotamos al caos Maravilloso Vale Este ejército no sobrevive nadie De hecho No, no tenemos otra llamada por ahí Vale Pero lo reventamos a todos a todos sin excepción. Venga, una buena bola de fuego, doña. Carga ahí con ánimo. Eh, eso es. Toma ahí. Vale, buena descarga. Muy buena descarga. Perfecto. Vale. Vale, vale, que nos queda. Vamos. Uh, vale, vale, vale, vale, hemos perdido en esta batalla los hierbos plateados eso no me ha molado, porque los hemos dejado ahí a la derecha y la verdad es que me he olvidado no, no los he tenido en cuenta me he perdido el, el foco un poquito no uso la seguridad del doble canal muy mal muy a destiempo, muy a destiempo todo, lástima bueno, me importa, ok vale, vamos a volver a ver aquí con una buena llamarada la doña esta también está lista para meter una nueva llamarada. Y si levanta el vuelo, perfecto. Aquí una llamarada, maravilloso. Vale, venga. ¡Jus! Vaya leche le ha pegado. Y ese dragón, la verdad es que los dragones te dan una fuerza y una potencia indiscutible. Esto. Y es que Henry con el Señor de los Dragones esta maldición es capaz de reventarse al Señor enemigo en un momento, eh. Me encanta, eso me encanta. Venga liderazgo. Nah, y con esto finiquitamos ya la batalla, nos cargamos estos tres batallones por aquí y listo. Tampoco vamos a estar alargando mucho más esto. Venga, irmic, parece mentira. Con el dragón y que nos esté dando guerra tres unidades super tontas. Vale, buena. Iba a decir una bola de fuego, pero. ¿Para qué? Pudiendo tirar magia. O sea, pudiendo tirar la. Venga, la descarga. LOL, ¿no fue efectivo? ¿Qué? Okay. Ojo. Y quita una nada más, ¿eh? Venga. Borrarlos del mapa con fuego. Venga, venga, venga. Ojo al plano. Como ahí. Ah, maravilloso. ¿Eh? Aún falta este, por favor. Venga, ya está. Ahora sí. Venga. Nah, y esa carga del dragón ahora. ¡Bum! Ah, pues ha fallado. Nah, maravilloso. El límite te ha dejado debilitado. ¿De verdad vas a considerar eso una victoria? Sí. Sí, porque hemos ganado. Pero bueno, ahora recuperamos las tropas. No pasa nada. Pero nos hemos limpiado un montón. Esto, esto, esto de aquí es lo que más me duele. No hemos conseguido cargar, no hemos hecho daño con ellos. Y se nos han quedado ahí y era una unidad de rango 6. O sea, pff. literalmente, qué lástima. Pero bueno. Hacemos juego para los dragones que tienen que venir. Así que, ni tan mal. Vale, nada Cerraremos porque ya nos hemos pasado Llevamos 35 minutitos Cerraremos ahora Nada más Salgamos, cerraremos el capítulo Y listo Pero bueno, ya hemos limpiado Casi, casi, casi Ya hemos limpiado el caos Estoy contento, estoy contento Maravilloso ah, perfecto Vale, un 13% de unidades reabastecidas 5000 de botín Perfecto Y nos han atacado ellos, eh Vale, un mueble listo para servir. Vale, perfecto, pues nada. Tal y como... Uy, uf, hombre es bestia. Vale, pues tal y como estamos así, lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que os esté gustando la serie. Y nos vemos en el próximo capítulo con el fin del caos, nos van a atacar la pirámide negra creo, pero con este ejército deberíamos ser capaces de destrozar esto de aquí porque además tienen un montón de bajas, nosotros tenemos dos nobles, son un poco novatos y tal, pero bueno podremos cerrar la batalla seguro con el apoyo de la guarnición o no, ya veremos dicho esto, nos vemos en el próximo capítulo, venga hasta luego adiós